agentes de la Policía Nacional apresaron un joven de 22 años de edad acusado del despojo de una motocicleta. Se trata del joven Noel Núñez, alias El Flaco, quien reside en la sección Los Arroyos de esta ciudad, quien de acuerdo a las autoridades despojó al nombrado Junior Castillo de la motocicleta marca Taura modelo Fénix 105 de color rojo y varios documentos personales en un hecho registrado el 22 de septiembre del presente año. Mientras era conducido al cuartel de la Policía Nacional, él mismo negó las acusaciones en su contra. ¿Robo ¿Qué puede decir? Me estaban acusando de un robo que yo no sé de eso, tú ves? Yo soy inocente, lo que paro trabajando para mí, que tengo una niña de dos meses de trabajo, y lo que paro trabajando, cogí una lata de leche, y estaba esperando y patrón mío. Para que me pagara mi cuarto, para pagar salas de leche tú ves. Yo no soy inocente de eso, no sé nada de eso Lo que me están acusando a mí Y la persona que te acompañaba, ¿quién es? No, yo, yo no conozco a nadie, yo no sé quién es quién Yo no ando con nadie, vio, lo que paro trabajando ¿Y por qué tú crees entonces que esas acusaciones están en tu contra? Inocente, tú sabes que uno era tigre, antes, tú ves Y ya hace como 15 días, 17, que salí preso de palacio Tú ves claro, ¿Tú reconoces que hay un Claro, viejo Estoy tranquilo, estoy tranquilo, gracias a Dios estoy tranquilo ¿Y No el tengo el... nada que robar, tú ves ¿Y el... Yo lo que paro trabajando para mi hija para mantenerla, porque tiene son dos meses y pico. Ayer estaba yo esperando el patrón en el coimado, y me montaron de una vez, yo soy inocente de lo que me están hablando, tú ves. ¿Y la, y la, ¿Qué, la, ¿Qué tú estás haciendo en la actualidad entonces? Trabajando construcción, lo que aparezca para ese campo, tú sabes. ¿De qué te estás refusando? Oye? De un motor y ahí, pero yo soy inocente de nada de eso, yo no tengo problema con nadie, viejo. Tú tienes cómo recortar eso. Nosotros tú renotabas en ese momento. En el queimado de más en el Carmen, allá en los arroyos. Estaba trabajada, trabajada trabajando ahí, esperando el patrón mío para que me pagara, para pagarle la teleche, que cogí fiar. Y no llegó, y ahí mismo llegan esa gente y me montan de una vez. Pues. NTN Arismendi la Antigua